Hola a todos y todas, eh, os hablo aquí desde Chesta Nieva, o como diríamos en castellano eh, claro soleado. He estado aquí durante las últimas tres semanas y media con Boba, Julia y Jason y ha sido una gran experiencia. Durante este tiempo he aprendido un montón de cosas, desde el cultivo y cuidado de un montón de árboles hasta cómo construir tu propia casa desde los cimientos. Eh, el tiempo aquí ha pasado muy rápido, la verdad. He venido en septiembre y el clima todavía era bueno. He tenido oportunidad de ir al lago varias veces, incluso bañarme en él. Eh, también he tenido oportunidad de ir al parque natural, donde pudimos recoger setas y ver un poco el paisaje, que también fue una gran experiencia. Eh, estoy muy agradecido a toda la familia y a todo el pueblo por haberme recibido. Y quiero agradecer en especial a Boba y a Julia por eh, hacerme sentir como parte de la familia, muchas gracias y bienvenidos.